Te tengo una noticia, el 20% de la población procrastina. Yo soy Olga C. Moret y hoy quiero hablarte de la procrastinación. Si eres nuevo en este canal, bienvenido, considera suscribirte al final del video si te gusta este contenido, dale like y a los que están aquí de vuelta, gracias, gracias por volver. Mantener los buenos hábitos, dejar atrás los hábitos que no nos sirven, alcanzar nuestras metas por irreales que sean, obtener resultados para estar satisfechos y felices, parecen historias de un cuento de hadas, ¿cierto? Cada vez que leo un libro de productividad me convenzo de que nuestro cerebro está obsoleto. Sí, esas cosas que nos hicieron sobrevivir a los dientes de sable y a los mamuts son las cosas que nos causan nuestros problemas ahora. A eso hay que añadirle todo lo que culturalmente hemos aprendido. Por eso saca las cuentas, el mundo está deshecho. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación se trata de posponer tareas y, en su lugar, realizar cosas o tareas que se consideran de poco valor. Cuando buscamos la definición de procrastinar en la Real Academia Española, nos dice que se trata de aplazar, de diferir. Cuando buscamos aplazar, nos dice que es diferir. Cuando buscamos diferir, nos dice que es aplazar. En fin, aplazar se trata de posponer algo, posponer el momento de realizar una tarea o en otra ascensión que no está directamente relacionada, pero se va por la tangente, es cuando en un examen no tenemos éxito. Así salimos aplazados. Ahora bien, procrastinar no se trata de posponer cualquier cosa. Esa cosa, esa tarea que estamos posponiendo, tiene connotaciones específicas. Es una tarea que nos hace vulnerables. Es una tarea aburrida, es una tarea pesada, pero sobre todo es una tarea que no se expone al fracaso. Es decir, la procrastinación vista desde otro punto es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Sí, los procrastinadores nos estamos protegiendo del fracaso. La procrastinación entonces, si lo pensamos, se une a la culpa, a la frustración y a una falta de control en nuestras vidas. La procrastinación está unida directamente al autoestima, por lo tanto nos da ahí donde más nos duele que es nuestro ego. La procrastinación es la defensa contra el fracaso, así que si lo piensan bien, ¿quién a su sano juicio no pospondría? El fracaso. ¿Quién en su sano juicio no diría, y no, mejor como que no me someto a la humillación pública y mejor me voy a ver una serie de Netflix y después otra y después otra y luego ya, ya llegó el día de trabajo? ¿Cuándo procrastinamos? Todo el tiempo, sí, pero especialmente. Cuando las expectativas son muy altas, cuando la tarea que tenemos que ejecutar no se expone al fracaso y a las fallas, cuando la tarea que tenemos que ejecutar no está clara, cuando no tengo un propósito o cuando simplemente todo es muy aburrido. No hay que confundir la procrastinación con la flojera. Procrastinar no quiere decir ser flojo. Procrastinar tiene que decir que tienes miedo. Tienes miedo a fracasar. Porque lamentablemente en nuestra cultura occidental el fracaso no está abierto. Está implícita o explícitamente cerrado en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos un empeño enorme en mostrarnos perfectos. Basta... El rayado cuento de abrir la cuenta de Instagram En donde todo el mundo es perfecto, sus hijos son perfectos, tienen una vida perfecta Y tú lo que haces sentirte así como que no lo tengo, no lo tengo Ah, sí lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, ah, sí lo tengo No quiero hablar ni siquiera de las sociedades orientales porque no las conozco Pero imaginen una sociedad en la que para obtener un ascenso Tienes que cambiar físicamente tus rasgos O personas que colapsan del cansancio Como creo que pasa en Japón o ha pasado en Japón los procrastinadores son perfeccionistas. Los procrastinadores asumen que la única vía de hacer las cosas es la perfecta. No hay un espacio para fracasar. No hay un espacio para aprender del fracaso. No hay un espacio para intentar las cosas varias veces como sería lo natural. Pues si imaginamos que vamos a tocar el piano, ¿cómo se nos ocurre que vamos a tocar el piano en una sola sentada? Podemos ser virtuosos, pero... ¡Hey! Los virtuosos son el... que ¿Qué? 10001 de la población. Lo que estaban esperando desde que comenzó este video probablemente es que les diese un truco para dejar de procrastinar. Lamento decepcionarlos, pero ese truco no existe. Sin embargo, hay dos cosas que me parecen fundamentales para al menos comenzar el camino hacia una vida un poco más activa en el ámbito de la creación lo primero que les debería decir es que tienen que tener una disposición al autoconocimiento tienen que conocerse, saber sus ritmos, saber cómo son, qué quieren, cuál es su propósito qué los mueve en la vida si ustedes quieren de dejar de procrastinar y tienen que tener disposición a fallar, sí, a fallar tienen que ser vulnerables, tienen que aprender, tienen que caerse y levantarse nadie es perfecto y realmente ser perfecto, ¿de qué sirve? bueno, sí, sí sirve de ciertas cosas, pero eso es otro video como este canal no es tan injusto como la vida y como no te voy a dejar en la orilla después de tanto nadar, quiero darte 10 trucos, pistas, cosas que te pueden ayudar en tu camino hacia reducir, abandonar, quitar de tu vida la procrastinación. Si este contenido te está gustando hasta ahora, considera suscribirte, dale like y comparte. Creo que este se va a convertir mi mantra y capaz me lo tatúo aquí porque todo se resume a una sola cosa y sin esa cosa no podemos avanzar Uno. Tienes que tener un propósito, sí, ya sabías que lo iba a decir, yo sabía que lo iba a decir, todos lo sabíamos, no era una novedad, pero sí, tienes que tener un propósito. Ahora bien, yo te lo puedo repetir, puede parecer un disco rayado, pero al final, si no te sientas con un papel, un lápiz y dices, ¿cuál es mi propósito? En esto no creo que avances mucho. Dos. Tienes que escribir tus metas claramente, te aconsejo que uses la metodología SMART, específico, se puede medir, alcanzable, realista y se puede hacer en un tiempo determinado. Una amiga esta mañana me contactó y me dio un ejercicio que... Se los resumo, le hizo a esta persona escribir 25 de sus objetivos, creo que era la cosa y le dijo que pusiera un círculo en aquellos que eran los más, los más, los más importantes él lo hizo y dijo, bueno, voy a trabajar en estos que son tal, que ah, y los otros, bueno, voy a trabajar cuando pueda y no sé qué uh -uh. Así no es la cosa, la cosa es que estos cinco objetivos son los más importantes y son a los que debes dedicar tu tiempo, así que, ya sabes, motivación o propósito y luego escribir tus objetivos de manera clara, cuidado cuando escribas tus objetivos, tus objetivos tienen que pertenecer a la realidad, es decir, tienen que ser posibles, pero no hay edad, Ay, todo es posible, en este... no, no, no, no, no, tienen que ser posibles, tienen que tener un componente de realidad, si no hay ese componente de realidad, señores... Usted va a seguir soñando, usted va a seguir viendo eh, series de Netflix, va a seguir procrastinando y sea feliz así. No hay problema. Tercero, visualiza. ¿Por qué visualizar? Visualizar se puede ver como aquello del secreto y tal, y tú lo proyectas. No, no, no, no, no, no, no. Olvídense de la proyección que ustedes llaman las energías del universo y que mágicamente todo se materializa. No, la cosa funciona así. Cuando hacemos visualizaciones, no familiarizamos con nuestro yo futuro. Familiarizarse con el yo futuro te da una cierta tranquilidad, por un lado, y por el otro lado te da espacio para realmente imaginar de qué se compone ese futuro. Sabiendo de qué se compone ese futuro es que tú puedes calcular cuáles son los pasos para llegar desde el punto A, que es tu presente, hasta el punto B, que es tu futuro. Cuarto, cámbiale el disco a tu narrador interno. Sí, en videos anteriores, que les voy a dejar por donde sea que salgan los links aquí, hablábamos de un narrador interno, hablábamos de voces que viven en nuestra cabeza. Esas voces por defecto son voces que hablan en negativo, hablan en negación. No puedo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, deberes, negatividad... Vamos a cambiarle el disco a la cosa y vamos a decir cuándo es que voy a empezar a hacer esto, cuándo es que voy a empezar a hacer aquello, yo sí voy a hacer esto porque quiero hacer esto. Vamos a empezar a hablar en positivo. 5. Y muy, muy, muy importante. Deja tiempo para jugar. Jugar, sí, jugar. Así sea un Playstation, jugar, correr, lo que tú quieras, pero jugar sin culpa y descansar sin culpa eso es algo que me toca a mí en lo personal porque cada vez que yo estoy en estos ciclos de creación locos como en el que estoy desde hace unos 5 meses no paro, no descanso y no dejo tiempo para jugar. Y ahora lo que estoy tratando de hacer es dejar ese tiempo para jugar, también ayuda a que Montreal al fin llegó el verano, así que voy a salir a parques, voy a pasear a la perra, en fin, tienen que buscar el tiempo para jugar sin culpa. Eso tiene que ser parte de su calendario, como lo quieran llamar, pero la productividad, uno de los pilares de la Productividad es el juego y el descanso Sexto, recompensas Ya les he hablado de las recompensas Funcionan, tienen que ser recompensas sanas Tienen que ser cosas que a ustedes realmente les guste hacer No tomen como recompensa por favor Que después de que van una hora al gimnasio Se meten en un McDonald's Séptimo, divide y conquista Tareas pequeñas, señores, tareas que puedan manejar. Cuando ustedes se ponen una tarea enfrente que no pueden manejar, ustedes mismos están creando un monstruo y que yo sepa que nadie es bófila la casa vampiros, que vive de cazar monstruos. Así que tareas pequeñas en las que ustedes puedan decir, ok, lo hago de aquí a aquí, esto es lo que voy a obtener de esta tarea, que sea algo bien definido. Octavo. Aquí quiero mezclar dos cosas. La ley de Pareto, que es ese 80-20, que dice, en este caso específico, porque se aplica para varias cosas, que de una lista de 10 tareas, dos son las realmente importantes y ocho son las que a lo mejor podemos dejar por ahí. Y quiero combinar esto con el famoso libro que se llama Cómete al sapo primero, o Eat the Frog. Este libro tiene como premisa que estas tareas grandes, fastidiosas, las tareas que tendemos a procrastinar sean las que hagamos de primero punto y se acabó a mí me parece que eso le puede funcionar a la gente ¿A alguna gente, a mí no me funciona a mí me funciona lo siguiente, entonces entonces vamos a ver uno, tengan en cuenta que a lo mejor le funciona eso comerse esa por primero y dos, tengan en cuenta que si les pasa como a mí, eso comerse el sapo no me va. Así que lo que yo hago es seleccionar una cosa al día. Cuando yo hago esa cosa al día, yo me siento feliz. Ahora bien, para arrancar, que es lo que quiere decir el, el, el sapo este del carrizo. Para arrancar, yo empiezo a hacer cosas que me gustan. Porque eso me da energía, energía, energía, energía. Y ya puedo hacer lo que sea. Noveno. Todos aquí hemos oído del mindfulness, vamos a aplicar el mindfulness a las distracciones. Si recuerdan, o si saben, y si no saben se los digo, el mindfulness lo que es, es que imagínense que ustedes se están concentrando en su cuerpo, en lo físico, en la presencia, en el presente, se están concentrando en su respiración, están meditando, y lo que dice el mindfulness es que los pensamientos van a seguir pasando como si fuera una película, y estas prácticas de meditación lo que hacen es que agarramos ese pensamiento y lo dejamos pasar sin juzgarlo, sin sentir que es bueno o malo. Más o menos esto se plantea con las distracciones. Vamos a tomar una hoja de papel, un cuaderno y cada vez que estemos haciendo una actividad que requiera de nuestra concentración y en la que tendemos a procrastinar vamos a escribir esas distracciones en un papel. Por ejemplo, ay, tengo que buscar los papeles del seguro, buscar los papeles del seguro. Ay, tengo que llamar al médico, llamar al médico. Y siguen haciendo la tarea. Esto es como hacer pasar el pensamiento, seguir enfocado en la tarea que tengo que seguir enfocado y luego volver a esa lista a ver si realmente la distracción ameritaba una acción. Si amerita una acción, ve y ejecutala. Si no, ya, yeah. ¿qué más va a hacer? Nada, Bota la lista. Último. Ejercita el músculo de la fuerza de voluntad. Sí, la fuerza de voluntad es un músculo y se pueden hacer ejercicios para fortalecerla. ¿Por qué se tienen que hacer ejercicios para fortalecerla? Porque a lo largo del día, como todo músculo, como el cuerpo, si estamos cargando peso, cargando peso, o corriendo, haciendo actividades físicas, llega un momento en el cuerpo ya no nos da. Así mismo pasa con la fuerza de voluntad. Si quieren saber más de la fuerza de voluntad, déjenme en los comentarios que quieren saber más de eso y lo pongo en los próximos videos. Gracias por acompañarme hasta este punto. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, viene mucho más. Dale like al video, déjame en los comentarios si quieres hablar de la fuerza de voluntad, por ejemplo, o cualquier duda que tengas. Y recuerda, comparte esto con alguna persona a la que le pueda ser útil. Yo soy Olga C. Moret y esto fue Mujer Cronopio.